paramos santander nos vinimos hasta la rancha hoy teresa me va a cocinar un plato típico santanderiano. vamos a preparar lo típico típico de santander arepa santanderiana, okay. carne oreada Ajá. Eh, choricito y obviamente acompañado por un monte santanderiano espectacular ay dios mío todo ¿Suen? suena riquísimo suena riquísimo y es para gente que coma muy bien Harto. muy <risa> bien Sí, vamos a hidratar ay, el tejo okay. para asar la arepa la arepa Bien. santandereana se asa a fuego lento ya está hecha porque pues, el proceso es larguito ya tenemos la arepita en la plancha la carne oreada viene de, de una tradición de trapiche okay. cierto, el trapiche usted sabe que en el trapiche se muele la caña de azúcar y aquí en esta zona se fabrica panela no fabrican azúcar, fabrican okay. panela para conservarla, entonces él la abre y la cuelga por todo el trapiche y ese humo ese calor que hace allá el vapor de la miel y todo eso le va, va haciendo el proceso de secado okay. y queda con ese sabor la va dulce humando. Exacto. la ahuma y la va secando para que se conserve y así no se le daña ¡Qué delicia! Y queda muy rica y es típica de Santander y el, el, la sopita, la sopita con la que comenzamos, que me estuviste comentando. La sopa de mutes también es a base de maíz, porque en Santander el maíz eh, es primordial, primordial en la gastronomía. Maíz, maíz, yuca y carne es Santander, no puede faltar. ¿Cuántos años tienes cocinando, Teresa? Eh, muchos. muchos. No me pregunte cuántos porque ahora ya... Ajá, entonces... Entonces, ya bueno, esto ya ¿la? casi ya volteamos la carne, ya volteamos la arepa, la arepa hay que dejarla inicialmente a fuego lento para que se cocine, si sí hay que dejarla muy doradita, hay que dejarla que quede crocantica o por fuera, para que quede bien, bien chusca. Servimos arepita santanderiana, bien rica, bien crocantica y... Una porción de carne oreada. Claro que esta porción es muy pequeña, ¿no? Porque el santanderiano con eso no. No, pero para mí está bien, no se preocupe. Para usted, sí, ah, bueno. sí, para mí está bien. Sí, sí, a pero bien. usted dice: Usted ya comió. Ah. ya no puede no, comer más. Pero no puedo volver a comer. No, porque en televisión las niñas salen muy gordas. <risa> Entonces le toca que quede así blaquita, no puede comer más. <risa> ya no puedo volver a probar, pero mírenla. Es deliciosa, sí, es cierto, ya yo la probé, ya yo la comí. Es extremadamente rica, es como ah, dulcita. Ah, pero nos faltó algo, el dulcito. Yo le conté que la carne oreada venía de Trapiche, por eso tiene okay, un toque. Sí. Pero como yo no la puedo orear en Trapiche, entonces ¿qué hicimos? Ahora sí me puede largar la mielecita, ¿Ah? eso. Entonces ¿yo qué hago? Pues le, le, le coloco el toque de miel de Trapiche para servirla. ¡Qué rico! Y, y esa miel de Trapiche le da el sabor de, de la esencia que el Trapiche le da a la carne. ¿sí? Ahora sí. Listo. ¿Qué sí, más es... bien ustedes? Esto sí es un plato santandereno. Este es el un plato de santandereno. Delicioso. Hay que disfrutarlo.